Bueno, pues ya estamos una vez más aquí en vivo y ya todo color. Claro que sí, ¿verdad? que el Señor eh, les bendiga grandemente en este momento. Las bendiciones del Señor sean derramadas en sus vidas. A todas las personitas que pues ven, escuchan los videos y los comparten, gracias, muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente y pues dándole gracias a Dios primeramente, ¿verdad?, por... Pues la vida, de la salud aquí. y la oportunidad de que él nos da todavía la oportunidad de estar frente a, a, a estos medios para compartir su palabra, porque es muy importante. Así hay es. tantas cosas que compartir. Fíjate que sí. Muchas eh, cosas. Hay, hay cosas que normalmente no se leen cuando se estudia la palabra de Dios. Uh -huh. Y, y lo digo porque pues nos pasa nos pasa este le pues, pasa a muchos a muchos siervos sí. de Dios el no enseñar ni siquiera lo que la Biblia tiene por ejemplo porque se requieren Biblias que tengan que sean de, de estudio de estudio eh, para que podamos ver eh, por ejemplo la, la, la cuestión de la síntesis del de, de libro de, que Del lib de libro, sí. ¿verdad? sí. así es. Entonces, este cuando gramos un libro de, de las sagradas escrituras, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, sí. siempre hay un trasfondo ahí que normalmente sí. no un, una síntesis de, de, de por qué y cómo eh, está ese libro y, y, eh, y nos da este pues la pauta una de... panorámica. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Y, así y, y lo es lo que vamos a hacer, darles una panorámica de un libro que es, es cortito, no tiene más que... Eh, ¿Cuántos, cuántos uh, uh, son sus uh, versículos? O sea, solamente es, 12... Uh, 14. 14. Son 14 14, 14 capítulos. Uh -huh. Este y son cortos no no son muy largos es, uh -huh. estamos hablando del libro de Oseas y, y les vamos a leer un poquito de de, la, de lo que los escritores bíblicos eh, pudieron extraer y ¿Pudieron nos lo comparten plasmar ahí uh -huh. a, a, a través de, de, de la escritura sí. cuando ponen ahí esa síntesis y yo creo que es de lo que poco se escucha o poco se ve, sí. o poco se predica, o, o poco se habla, se habla. Al, al respecto. Ajá, ajá. ¿no? Entonces, sí, porque eh, ese, viendo todo esto y, y viendo pues, cómo está este mundo, podemos ver las cosas. ¿verdad? Sí, sí, porque estamos eh, en un mundo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy complicado. Muy eh, desordenado. Eh, saber, ¿no? eh, el, y la, la cuestión es esta miren cuántas leyes se dan se establecen sí, y, y sí. se abre, se hace una se abre un portón muy Ajá, grande muy grande ¿sí? para que sí, eh, en, entre mucha basura a, a, a, al espacio moral y espiritual sí sí sí Sí. Y, y, y, y a, a, se abren portones bueno, miren, Giga, gigantescos. Eh, sí, sí, parecen los hangares. De, no, yo creo que si sí me entiendes lo que estoy diciendo. Cuando un de hangar, el hangar es donde se guardan los aviones. Ajá. Pero hay hangares pequeños, Ajá. pero donde guardan los aviones grandes y donde no, pues, los reparan claro. los aviones o los fabrican. Eh, son, son unos espacios los portones muy, muy grandes, enormes, muy grandes. Que, pues, que a veces no nos damos cuenta uh -huh. de que existen. Exacto, sí, sí. Por qué? porque si no nos gusta la, la cuestión de la aviación, pues muy difícil vamos a andar viendo una Sí, un pues es que eh, hay tantas eh, cosas en esta vida que eh, es difícil, eh, o sea, enfocarte. Percibir, en, sí. Si te enfocas en algo, pues sí, ahí, ahí vas a, a ver, pero tienes que enfocarte uh -huh. y, y pues hay, hay muchos focos. Sí, sí, sí Entonces, eh, eh, esos hangares eh, Donde hay estos aviones grandes que, que, que son de 200, 300 pasajeros, 400 Ajá. pasajeros 500 pasajeros Pues no caben en cualquier eh, no, hangar no, no, no, definitivamente eh, Entonces, los portones Se abren en secciones Y se extienden Pero, entonces, imagínense ah. Con un viento, cuánta basura Puede entrar en sí. un hangar de esos. No, pues mucho. mucho. Tremendo. Muchísimas. Entonces tienen que poner cortinas de aire para que la basura no entre. Uh -huh. Porque tienen que tener la, abiertas las puertas en un momento dado. Sí, sí, sí. este Pero con esas cortinas de aire, al, al estar ahí la, la, los abanicos esos en, en ciertas posiciones, hacen una cortina. Que no dejan pasar tanta basura. Exacto. Nosotros tenemos que poner esas cortinas. Sí. Eh, sí. En, en la casa que estuvimos el, el domingo eh, celebrando pues, el día del parón se llamamos sí, sí. así de esa manera. No éramos más que la pura familia. Y nos platicaba Arturo Ajá. que en su Porsche que, hizo, que puso ahí enfrente a la alberca Ajá. puso una cortina de, de, de, de aire. Ajá. Para no tener que poner una cortina eh, de, esas de tela. De tela. Para que pues no se perdiera nunca la, la, la, la visión. Ajá. Entonces esa cortina llega casi hasta el piso completamente, ¿no? Ajá. Pero tú no la ves, pero sí pasas por ahí y en algunas tiendas Ajá. hay ese tipo de cortinas, al menos aquí en Estados Unidos. Ajá. Que se siente el aire abajo. Eh, que, que, que se siente que, que te da que un cae. aire. Sí. Es de arriba, más desde bien. Es de arriba. Es de arriba. Y, y baja de casi hasta el piso. Ok. Y es para que no, salga, no se salga el aire acondicionado. Ah, ok, ok. Y ayuda a que no. Ayuda, la, y ayuda a, y a, a que proteger. no entre sí. la, la basura. Exacto. Salida. Entonces, no, son, pues, son cosas que. Eh, pues que las gentes pues los, los, los, los muy inteligentes lo, lo han hecho. Claro. ¿Verdad? Claro. Okay. Claro. Entonces, con, el, con esta introducción, estamos tratando de, de entrar a, a la escritura hablando del de libro, de, de de, de, de libro de Oseas. Uh -huh. Y Entonces, ayúdanos sí, leyendo un poquito. Sí, vamos a, a, a dar la introducción de, del libro de Oseas. Uh -huh. Dice que Oseas es uno de los libros proféticos con mayor contenido autobiográfico. ¿verdad? Que la situación única del matrimonio Y la familia del profeta Son parte vital De su singular mensaje uh -huh. Entonces la palabra divina De gracia que impartió Y su llamado al arrepentimiento Se representan y acentúan Dramáticamente Mediante el amor constante Aunque no correspondido hacia su esposa uh, Gomer, hacia su esposa Gomer, los extraños nombres de sus tres hijos. Dice uh -huh. que, que el principio de su larga carrera parece comenzar cuando, por instrucciones de Dios, toma en matrimonio uh -huh. a, a la promiscua Gomer, quien le generó tanta angustia su matrimonio eh, conflictivo, no fue un obstáculo doloroso de que tuvo que superar para servir al Señor uh -huh. sino el cimiento mismo de su ministerio uh -huh. y un símbolo del amor de Dios por su pueblo infiel, un símbolo del amor de Dios para su pueblo infiel, entonces Oseas eh, profetizó a, al reino de Israel durante los uh, tres años uh, o más anteriores a ser invitado inv perdón invadido por Asiria uh -huh. a ser invadido por Asiria entonces a, a son y, y esto fue a, antes de Cristo dice que fueron 793 a 686 años antes de Cristo uh -huh. entonces este tiene temas muy, o sea muy interesantes verdad la que es eh, la a, la acusación la instrucción el juicio la esperanza entonces el, el bosquejo de, de, de este libro son tres temas muy muy importantes verdad uh -huh. que es el, el dolor y perseverancia del amor divino a ver, y, a ver repítelo eh, Sí, es el dolor y perseverancia del amor divino el amor, amor y la perseverancia, perseverancia del, amor del, amor, de, del amor de Dios. De, o sea, del amor de Dios. Uh -huh. Entonces, el, el otro punto es triple acusación y llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es, uh -huh. es vital para estar en, en, en una perfecta comunión el, con comunión. Dios. Uh -huh. Así es. Entonces, el, el otro punto es lamento alternado del Señor y de Oseas. Uh -huh. y, y ahí nos da las, las citas El lamento, el, el ya, ya sabes lo que sí, eh, la, el, la, la, la persona sufre Sí, el ruego, el, el, el, el estar en, en, en esa comunión este, con el Señor y, y, y el sentir el, el, el dolor Sí, sí. Ahora, entonces fíjate, en ese síntesis que, que tú acabas de leer, sí. ahí en, en, en la Biblia en mi Biblia viene un poquito más amplia, pero... Sí, viene más amplia. Este, porque este es, es, es de más... Es más de estudio, sí. Eh, Oseas se casó con sí. una mujer que no era pura. No, no, eh, era fornicaria, o sea... Fornicado. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios tenía que dar una enseñanza, una enseñanza. a través de la vida sí. de Oseas. Sí, Fíjense cómo es Dios Utilizó es. O sea que, que era Un siervo un, un de Dios sí, Vamos a, a llamarlo sí, así sí. Profeta uh -huh. Pero Permitió que él se casara Con una un... mujer impura. impura Vamos a llamarle sí, de esa sí. manera Ajá. Entonces Esto es para que nos demos cuenta que Dios tiene más de una forma de cómo hablarnos a nosotros, a, a nuestra vida. De cómo llamar uh, la atención a la gente. ¿Conocerá a Dios a las personas? Oh. Pues sí, él, él, <risa> él nos hizo, claro que sí nos conoce. Pues con, él va a utilizar con, cualquier forma, cualquier... Mer... Miren, yo, yo meditaba, y no, de eso no se lo platiqué yo a mi esposa, eh, del programa que hicimos o sea, el, el, el video que hicimos eh, el, que fue el lunes eh, cuando comentábamos de los años vividos de nosotros Ajá. cómo Dios puso en mi mente y en mi corazón Ajá. a escoger a esta bella mujer gracias no, no, no, no la vean ahorita, porque es bella. Bueno, ya, ya, ya pasó, la juventud se va, la juventud se va y no vuelve. Ok, pero cuando yo la vi por primera vez, así que me llamó la atención, ella estaba cumpliendo años en ese día, y, y, y la vi bien arregladita, eh, cuando iba saliendo de, de, de, de, de, de, de los salones uh -huh. ya para irse a, a, a, a, a, a su casita y yo me le quedé viendo y la vi guapísima porque Chulita, estaba la eh, mujer. Está, es, no, no no no sí estaba preciosa la mujer eh, pero yo nunca pensé ni siquiera que íbamos a, a, a, a, una, a tener una relación de, de noviazgo y después de no. matrimonio, y, y después eh, <risa> que Dios nos regalara cuatro hijos. No, no, no, no ni, ni... No, no, ni empezó. Muy no, no, lejos no, no, estaba mi no, no. pensamiento claro. en ese día, pero de que, que la vi, qué pasaste... Me llamaste la atención, tú ni cuenta te diste. Pues no, yo no, yo no, ni en cuenta. No, Pero no, Dios no. utiliza a las personas. Claro. Y Dios la usó a ella. Su familia, sí eran cristianos, estaban dentro de una congregación cristiana. Claro. Pero uh -huh. ella no estaba acudiendo. Y estaba, estaba chica Y pues muchas cosas no entendía Y, y, y bueno pues como eh, le, le pasa a muchísima ah, gente Sí, sí, sí, sí Ok, entonces La, la reflexión es esta De que como Dios Te puso en mi camino Y yo sin saber nada Nada, nada de ti Ni tú nada de mí Pero mis ojos siguieron Hacia ti uh -huh. Uh -huh. Y tú fuiste el medio que Dios usó Muchos años después Sí, sí Porque fueron los, los años del noviazgo Más los primeros sí. de matrimonio Cuando ella sintió la necesidad De que sus hijos Amén. Y así nosotros es. así es Pudiéramos acudir el grande anhelo ah, y el ah, grande deseo de, de, de estar en la casa del Señor y, y, y, y todos eh, todos juntos, ¿verdad? Todos juntos, sí. Ya como como familia. Así es, amén. Pero pasaron años, ¿no? ¿no creen que fue de noche a la mañana, no? No, no, no. no. Eh, sí, no. Yo era medio sinvergüenza para, no, ya para es, decirlo así de, de esa manera. Ya, ya teníamos a, a los cuatro niños. Sí, sí. Sí. Eh, pero. Mi vida no, no no estaba limpiecita así que, qué que, que, que, que así no había diáfano, así sí, pues, eh, no. transparente como el cristal. No, no, no, no, no pues no, sin no, el conocimiento no. de Dios. Pues, estaba sí. sin el conocimiento de Dios. Así es. Aunque ya habíamos intentado no hacer sea, algo, pero no era el tiempo. No, no, era, no era el día todavía. Así es. Pero gloria a Dios porque esta mujer se, se puso un día a orar y la oración de así ella. Así es. Fue escuchada por el Altísimo. A y de ahí si se si vino el cambio amén, de, amén. de nuestras vidas. Que Dios es grande y maravilloso y nada imposible. Y de ahí, para ahí él. muchos años ya, ahora de predicar nosotros el Evangelio. Lo hemos hecho pílpito, púlpito, a través es, ¿eh? de un púlpito, a través de los micrófonos de una radio. Y ahora a través de, de estos medios, y, Así es, o, amén. Con ya con la ayuda de, de más de 800 videos, no sé cuántos, pero más de 800 <risa> videos, más de 6, 7 mil horas de, de radio, eh, se dicen así muy fáciles, pero sí, sí, sí, sí, a juntar sí, 6, no. 7 mil horas de radio, estar frente a un micrófono, uh -huh, uh -huh. ante un pueblo que no escu que, que, que no, no los ves pero que, que te no. escuchan. Así es, así es, amén. E es precioso, mi amado, mi amada. Y esto lo digo como parte del testimonio por lo que pasó ahí con Oseas. Sí. Dios la puso con una mujer inmunda, por así decirlo, sucia. Uh -huh, uh -huh. adúltera. Eh, adúltera. Por eso el tema de hoy es la infidelidad a Dios. La infidelidad a Dios. Sí. Y si vemos el, el, el sinónimo de infidelidad, pues es adulterio. Claro, eres Y hay, hay otros más, infiel, pero. Infiel. Infiel. Eh, entonces, eso es para que nos demos cuenta de que nuestras vidas y la de muchísima gente, uh -huh. pues no están en el mejor de los caminos. Sí, sí, este, hay mucha infi infidelidad en, en, en, en, el, en el matrimonio, infidelidad a Dios. En y, el ministerio. En el ministerio, infidelidad. En muchas cosas en que, muchas que cosas no, de no, no deben de ser, ¿verdad? este Fíjate, aún dentro de la política... Tan, ojos también, ¿no? Oh, sí, dentro sí. de la política, los políticos se supone que es como casarse con el pueblo. Sí. Para atenderlo. Sí, sí. Y lo primero que hacen es robarlo. Sí, robar. Engañar, uh -huh. mentirles. Uh -huh. Así es. Abusar de ellos. Porque Exacto. imagínate tú Nomás piénsale tantito Si tú fueras el presidente O la presidenta De tu país uh -huh. ¿Qué tú hubieras gustado hacer En bien de tu pueblo? Pues sí Donde quiera que tú vivas No, no importa el país Donde quiera que tú vivas Sí, cuando tú pues, tomas esa postura de querer ser el gobernante principal del país sí, y que vas por un periodo de tiempo uh -huh. nada más de cuatro o seis años dependiendo cuáles qué, qué, qué, qué, qué, qué son las reglas de cada uh -huh. país por ejemplo aquí son cuatro años en Estados Unidos y pueden reelegirse una vez más continuo así o sea, pegados cuatro años más otros cuatro años y ya, tienes que dejar el cargo en México son seis eh, en cuanto a la presidencia de, de, del país. Sí. Entonces, pero quien quiera avanzar más, más tiempo, ya está violando la ley. Sí. Por ejemplo, en, en Nicaragua, pues, está tremendo. En, en Venezuela, pues, está tremendo. En, en Cuba, pues ha estado tremendo por, Ajá, por muchos años. Por muchos años. Que se han quedado. Como dueños absolutos de un país. Y, y, y eso es un adulterio. Sí, como no, porque. Con el pueblo. No estamos hablando en lo espiritual, No, no, no, no. no. Eh, eh, con en, el pueblo. En, en el, en, en el, le están fallando el pueblo, el pueblo. sí. Le, le con está relación a, a, a, a la constitución, a las leyes del pueblo, sí. Exacto. Sí, porque las están violando y, y, y eso, delante de los ojos de Dios, pues Él está viendo todo. Entonces, o sea, imagínese, entonces, eh, eh, Dios le permite que se case con una mujer, pues que no iba a ser su mejor compañera. Y él sufría, él, él, él, él sufría, pero él, él, él como quiera le servía al Señor. Eh, exacto. Entonces vamos ahora a la Biblia, en el capítulo 4, y vamos a ver qué nos dice ahí. Nos dice así, de esta manera, dice, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Uh -huh. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Per, uh -huh. Sí, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Y dice, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en nuestra sociedad? ¿Cómo estamos ahorita? Parece que, que fue escrito... Pues, ¿Ayer? Uh, uh, uh, ¿Sí? <risa> ayer, pues, ah, las últimas noticias, ¿verdad? Ayer muy. o hoy. O viene el día de, el hoy, día de que, hoy, que está aconteciendo sí. eh, todo ese tipo de sí. noticias. por eso se, se, se dice que la, la palabra del Señor siempre está actualizada. Siempre. E exacto, exacto. Siempre. Entonces, mi amado, mi amado, cuando estamos hablando nosotros de, de esto... ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Estamos tra trayendo la escritura a nuestro día de hoy. Así es. Y que a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. de lo que está aconteciendo y sucediendo. Correcto. Así eh, es. No me sorprende por creer que conocer al, al, al presidente de México, pero le han contado mentiras. Que miente todos los días, un montón Pobre. de veces, sin ninguna necesidad, está mintiendo. Pobre hombre. Y siempre poniendo cortinas de humo para encubrir tanto desmán que hacen. Sí, sí, pues, ¿cómo sé? se ha dejado de engañar por Satanás? Sí, pues, y ella... Y él usó palabras como esta: No somos iguales. No, salió peor. Sí, no, no, no. Ojalá que hubiera estado mejor como los, como los anteriores. <risa> pero no, no, no. Eh, lo sobrepasó Sí, no, no, no, no mmm, Tremendamente Va como, como como muy jet En, sí. en, en la violación oh, con el pueblo Sí eh, Entonces, ¿cómo se parece este pasaje? Se quiere acabar México A, a, a esa vida Sí Como la, la de, de Nicaragua este Y como to, otros Los otros países Como, también, como el de Venezuela y Como toda esa gente eh, Comunistas y... y... Eh, eh, eh, como en China, eh, eh, es, es increíble sí. como oh, Corea del Norte, ay Dios mío, no, bueno, no, no, no. Es, es que es increíble y, y nosotros como cristianos no podemos estar ausentes de toda esa realidad pues no, porque es tenemos así. que hablarlo, tenemos que decirlo, no por meternos en la política, no, no, no, de ninguna manera, sino, sino que estamos conscientes de lo que está pasando, conscientes, conscientes. Entonces, y... cuando dice aquí. Perjurar, mentir, matar, hurtar... Adulterar, prevalecer... Homicidios, tras homicidios... Se, se suceden. Sucede. Día eh, tras día, tras día, tras día... Ayer eh, eh, oía un, una nota de, de uno de los programas que hay. Eh, no recuerdo el este número de... de, de de, de muertos que ha habido, no, pues por ejemplo, en México. Muchísimos, muchísimos. Y los que ha habido aquí en Estados Unidos, que, que ha ido incrementándose. Mucho. Gente que agarra un arma y sale a dispararle Así es. a quien sea. A quien sea, sí. O sea, se enloquecen. O sea, el diablo anda suelto. Entonces, mi pregunta es: y esto para reflexionar, ¿qué nos está. Pasando como sociedad Como sociedad Estoy dirigiéndome a ti que, que, que estás de otro lado de esta Así cámara es. La cultura, la educación ¿Qué? ¿Dónde está? Nos está pasando como sociedad Donde quiera que tú vivas Donde quiera que tú donde vivas Donde quiera, donde quiera Hasta puedo decirte ni, Y no importa ni siquiera el, el idioma Y la, la nacionalidad Que tú tengas ¿Qué nos está pasando como sociedad, como individuos, como personas en, en lo particular? Así es, así es. ¿Por qué? Porque así están todos los que nos rodean también, en un momento dado. Sí. Hay gente buena, hay gente regular, gente mala y gente malvada. Entonces, así es. Pero ¿qué es lo que la gente necesita para que disminuya toda esa maldad sí pues conocer al Señor o sea que, que el Señor redarguya sus corazones y... Dios tuvo que usar a Oseas uh -huh. de esta manera para poder dar un mensaje uh -huh. Así cuando es. Jesús llamó a los discípulos eran gente de, de, del vulgo de la de, de, de, de, de, com común, de, gente de, común. De vulgo ¿verdad? Eh, pero al andar ya con él, sus vidas cambiaron. Cambiaron, cambiaron sus vidas, sí. Fíjate, así es. el apóstol Pablo ni siquiera anduvo con Jesús, pero él se dedicó a perseguir a la iglesia. A perseguir a la, a la iglesia cristiana, a los cristianos. Hasta que un día el Señor se le apareció a través del Espíritu Santo. Uh -huh. Y Mira. le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Le dice, Saulo Saulo, Saulo, Saulo, Saulo uh -huh. ¿Por qué me persigues? Mira Ay, se, Sí, se, sí, sí, muchinito. es que De veras eh, eh, y, y es que esto está Aconteciendo día a día a día A día, mi amado, mi amada Día la, a la día maldad, Día la a verdad. día Y el señor lo dice que en los últimos tiempos La, la maldad aumentaría eh, eh, exacto. y cómo está aumentando la maldad entonces podemos ver que, pues, que el, el Señor está cumpliendo todo y, y su venida está pronto y, y necesitamos estar bien delante del Señor y no se trata de tener una religión olvídate no. no se trata de tener una religión X con un nombre del que tú quieres ponerle o el que tú conozcas o donde tú estés uh -huh. sino de una relación personal de ti Amén. con Amén. Dios Dios Amén. contigo en lo personal. personal. Y claro, y alimentado con la palabra. Con la palabra. Por pues nos ha dicho muchas veces. Ahí nos habla el Señor. Ahí nos Que se siempre se habla con la Biblia en la mano. Así, sí, sí, definitivamente. No con el teléfono, no con la tableta. No, no, no, no, con no, la no, Biblia. Con la Biblia. ¿Qué, ¿Qué dice Dios a través de su palabra? Es Amén, que eso es bien, es. bien, bien, bien, bien importante. Sí, cómo no. Nosotros sentimos, nosotros sentimos así. Que la iglesia está muy like el día de hoy. O sea, muy muy suavecita, muy blandita. Sí, sí. Como que los pastores del día de hoy no quieren hablar fuerte. Uh -huh. Pues, porque no quieren molestar a la gente? Sí, porque no, se no les quieren pueden ir. lastimarla, que pues luego no van, y que por esto, que por lo otro, pero... Pues, pero, es que... No podemos dejar de hablar. La palabra es como una espada, dice, ¿verdad? Que es más veces. cortante que espada de dos filos. Eh, exacto. Entonces, dice. El, eh, y en el verso 3. Por lo cual eh. se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre va. Miren. No sé es? si tú ya habrás visto algunos documentales, mi amada, los, mi amado. los, los, los mares, los, los glaciales? Mares, ¿cómo, ¿Cómo están decontaminados? Los glaciales. Pero por el hombre, ¿eh? el hombre mismo los, los contamina. Así es. Con la basura que tiramos y no tenemos el cuidado. Los glaciares se están des, des, deshaciendo. Deshaciendo, sí, sí. No estamos cuidando el medio ambiente. Por eso el, el, el calentamiento y todo, todo el desastre que está viendo ahorita de la naturaleza pues es, es, es por, por el mismo hombre, por la misma humanidad. Sí, exacto. Entonces, que no nos extrañe nada lo que estamos viendo y, y estamos pasando en esta vida. Uh -huh. Que no nos extrañe. Por eso, la cuestión del Evangelio, la relación con Dios, es para que nosotros podamos ser cambiados y transformados de adentro, sí, de adentro, para poderlo expresar hacia afuera. Amén, amén, amén. Así es, así es. Es que Dios venga a nuestras vidas, que nos arrepintamos, que le pidamos perdón al Altísimo. Así es. Que recibamos a su Hijo amado Cristo Jesús en nuestro corazón. En nuestro corazón, Dios. para que Él, así es. a través del Espíritu Santo, nos gobierne y nos guíe amén, a, amén, toda, amén, así a toda es. verdad. Amén, amén. Así es. No para que seas un religioso, no, no, no, no, no. no, no, no, no, no, no, no. Sino una persona que tiene a Dios, esa que sabe de Dios, personal, con y que Dios. te hace vivir una vida más digna Amén. delante de Amén. tu comunidad en la que tú habites. Amén. Así es. Así es. Y entonces, pues ya no va a poder haber adulterio cuando tú ya estás casado. ¿Por qué? Porque amas y respetas a tu, a tu esposa, amas y respetas tu hogar, amas y respetas a tus hijos y ya los tienes. Así es. ¿Por qué? Sí, el amor porque ya Dios. hubo una conversión, ya hubo un cambio, porque un cambio. ya hubo eh, algo en tu... nuevo en tu vida. Amén, amén. El amor de Dios está en, está en tu vida, en, en tu corazón, pues no puedes hacer daño. Así es, porque Dios es amor Ciertamente hombre No contienda ni reprenda a hombre Porque tu pueblo Es como los que resisten al sacerdote Caerás Por tanto en el día Y caerá también contigo El profeta de noche Y a tu madre destruiré Dice, Qué, qué tremendo eh. eh ahí, ahí está ella hablando uh -huh. De que el, el Señor Va a hacer lo suyo Sí ¿Por qué? Porque dice que sin santidad sí, nadie, nadie le verá. Nadie le verá, sin santidad nadie Sin santidad, le verá. sin santidad. O sea, tenemos que convertirnos en santos, en santos para Dios. No que andes vestido eh, no, no. con una ropa así de, de, de santito, así. Sí, no, no, no. no. En ser, ser, ob ser obedientes ante el Señor. Con, con un estilo de vida diferente. Amén, así es. Con una mentalidad diferente. Una actitud tu totalmente con, tu diferente. Tu actitud, tu conducta, tu, tu todo, ¿no? Y, y bueno, seis. mi pueblo se eh, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento y desechaste, y eh, te echaré de sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. Todo lo que contrae. El verso 6 nos habla bien fuerte Y nos dice Mi pueblo fue destruido Hablando del pueblo de Dios Sí. ¿Quién es el pueblo de Dios? No el que tenga una religión No Ojo, no es el que tenga una religión El que le haya aceptado en su corazón Vuelvo a repetirlo, ojo No es el que tenga una religión Porque es el religioso El que tiene una religión Pero el que tiene una relación Con Dios porque conoce su palabra, Así porque le ha aceptado, porque se ha arrepentido y Dios le está dirigiendo, entonces esa persona cambia claro. a tener una relación en lugar de una simple religión. Correcto. Esto es Así bien es. importante lo que le estamos diciendo, mi amada y mi amado. Porque religión cualquiera la puede tener, pero sí, la es. relación con Dios requiere que nosotros hagamos cambios totales y, y radicales en nuestras vidas. Sí, sí, sí, hay, hay un estribillo que dice, ¿verdad? Pues que religión la tiene mucha gente, pero salvación es algo que se siente en el interior, en tu corazón. Sí, sí, porque al, al, al aceptar al Señor Jesús, tu situación cambia radicalmente. Cambia, cambia. Así es. Entonces... Si sí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer contigo en este momento? Compartir contigo conocimiento. Amén, así es. Lo que Dios nos está dando en este momento. Amén. Antes de empezar, Amén. siempre nosotros oramos. Señor, usted úsenos. Úsenos, capacítenos. Úsenos. Porque no es porque sea mi conocimiento o el conocimiento mm, de ella. No. No, es el Señor. Ni juntando los dos conocimientos. No, pero no, que sea Dios, Dios dirigiendo nuestras palabras a través de su Espíritu Santo, amén para que podamos dar el mensaje que Dios quiere que correcto, tú recibas correcto, así es y dice, por cuanto desechaste uh -huh. el conocimiento uh -huh. yo te echaré del sacerdocio fíjese qué tremendo, ¿no? cuando alguien entra nosotros nos damos cuenta aquí cuando okay. alguien entra sí. y sale desechó el conocimiento. Sí. No, no, sí. ¿Por qué? No le llamó. Porque la esto no es de entretenimiento. Uh -huh. Esto es para adquirir conocimiento. Así es. Ojo, ¿eh? es lo que le estoy diciendo. Mucha gente por pues, entra y sale como tapón de cierre, como dicen. Desfavorido. ¿Sales? <risas> sí. Es sale. Sí, hasta se oye donde sale. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar palabra de Dios, no quiere tener la relación con Dios. Él quiere ser en el entretenimiento. Pues sí, yo les digo, sí. no me pongan un me gusta si usted no escuchó y no vio el video. Porque ¿para qué le, me dice que, que le gusta si no lo está viendo? Claro. No sabe lo que estamos hablando. Nomás por, por cumplido ahí le, puse, le puso que me gusta. Eso no es suficiente. Sí. Que no, no, Así no, me, que ni que me, no me le ponga cumplido. El, el, el cumplido debe ser con el Señor Exacto Con nosotros no, con el Señor Entonces Por eso yo yo, yo lo menciono ya Bastantes veces los, no, los Me gusta, no me gusta Si no lo compartes Mejor el video uh -huh, uh -huh. Porque si lo estás compartiendo Quiere decir que te gustó Te agradó ya con eso ya me estás diciendo que te gustó. Vos te lo compartiste. Entonces, Así mi amada, es, mi amado. Fíjese lo que sigue diciendo aquí el Señor. Conforme, yo, pues, sí. Y ah, yo te sí. seré del sacerdocio. Y porque olvidaste La ley. Porque olvidases la, la ley, ley de, de tu Dios. Esta es la ley de Dios. Amén. La Biblia. La Biblia. La Biblia esta amén. es la ley de Dios. Así ¿Qué es. dicen? Ajá. Uh -huh. También yo... También yo me olvidaré de tus hijos. Ah, qué tremendo. Así es. Qué tremendo, mi amado, mi amada. Y podemos continuar, mire, pero ya, por el tiempo que, que dice que ya, ya tenemos aquí, ya, ya vamos para 38 minutos. Fíjese nomás la, la importancia entonces de escuchar palabra de Dios. Piensa en la importancia. Sí, cómo no. Y al estar en esa relación con Dios, y todo empieza, todo empieza cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro amén, corazón. Amén, amén, así es. Por ahí empieza. Por ahí empieza. Que hay un arrepentimiento genuino y sincero delante de Dios. Que, que hay, hay lágrimas, hay lágrimas. Ahorita que dices eh, hay lágrimas, me hiciste recordar. sí. Aquella primera vez que pasé a un altar, me puse de rodillas, estuve orando y por primera vez salieron lágrimas de mis ojos delante del Altísimo. Gloria al Señor. Y de ese día, de ese día en adelante. Dios empezó a cambiar mi vida. No fue de la noche a la mañana, no, no, no. Opa, es un proceso, opa. un proceso, un proceso. Es como el pulimiento. El pulimiento es de tanto estar tallando, lijando, puliendo va agarrando el brillo. Sí, es el Señor te va dando luz, te va dando entendimiento, el Señor te da muchas cosas. Entonces, eso fue lo que nos aconteció a nosotros. Pero todo ha sido con el tiempo. No fue de la noche a la mañana. Uh -huh. Al menos en el caso nuestro. Así es. Y mi amado, mi amada, es muy hermoso cuando nosotros podemos venir, no a la religión, uh -huh. no a la religión, porque yo no te estoy hablando de ninguna religión aquí. Estoy hablando de la relación que tú puedes tener con Dios a través de aceptar a Jesús en tu vida. Y que Él cambie total y claro. radicalmente tu vida. Amén. Para así que tú es. Le servir que haya el cambio. Señor. Así es. Y entonces, cuando tu vida cambia, tú empiezas a ser una persona totalmente diferente. Sí, Amén. Amén. Gloria a Dios. Vas Señor, a ser diferente es. porque vas a ser diferente. Claro que sí. Así es que un, un, un llamado al arrepentimiento, como dice. Así o sea. es. Vamos a leer el 7 y 8. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Ajá. Del, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será yo el, que verso 9. y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Pues les digo que a, aún los siervos de Dios... Todos tenemos este... Tenemos una gran responsabilidad. Responsabilidad, claro. Y no hay como estar en la palabra. Usándola. De la mejor manera. Y tratándola de enseñar. Y no tanto porque se hagan más miembros en una con con congregación. No, no, no. Que se, la gente cambie. Que que ya si te quedas que ahí, cambie, bueno, ok. Sí. Crece ahí. Así es. Pero que ese sea el sentir... De aquel que viene a buscar la paz Y el amor de Dios en su vida Amén, así es Porque así de que es. va a haber cambio, va a haber cambio Claro que sí De que hay cambio, hay cambio Y si no, pregúntenme a mí Amén, amén Entonces. El Señor ¿Para eh, hombre, eso Es lo hermoso el De la de lo que es la, la Palabra de Dios, mi amada, mi amado Por eso yo no les hablo de, nunca De la religión aquí sino de la relación que tú puedes tener con Dios a través del arrepentimiento genuino y sincero dentro de ti y recibiendo a Cristo Jesús como sí. tu Señor, como tu amén. Salvador. Cuando tú le puedes decir, ven Señor Jesús, amén. ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, haz de mí una nueva criatura. Amén, amén. Y eso es lo que pasa, cuando tú les que haga de ti una nueva criatura, el Señor te va a cambiar. Sí, correcto, así es. Y toda tu familia. O sea, uh -huh. Oye, tú ya cambiaste, tú ya no eres el mismo. Sí. sí pues si sí, hay, eh, la, la, o sea, la, la persona lo nota, o sea, oye, ya tú no eres igual. Exacto. Entonces, así sí, es. Hasta aquí le vamos a dejar, mi, mi amado y mi amada. Así es. Hay porque, más que compartir. Sí, ahí en, este, ya para terminar, eh, ahí en Segunda de Crónicas, este, 22, 13 dice: Entonces serás prosperado si cuidares, poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Mm -hmm. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieras. Si el Señor quiere lo mejor para nosotros, nomás claro. que seamos obedientes. Claro. Ahí en Colombia 29, 9. Dios quiere lo mejor para ti. Créelo. Dios quiere lo mejor para ti y para los tuyos. Amén. Si no has hecho esa entrega de arrepentimiento y de recibir al Señor Jesús en tu vida y en tu corazón de la manera correcta. Amén. No es para que tengas una religión, no, sino para que tengas la relación perfecta con Dios. Deja Aleluya, tu ser. gloria al Señor. Déjate usar. Dios o sea, también te quiere usar a ti también. Créamelo, Dios también te quiere utilizar a ti. Amén. Dios necesita gente como tú, que vienen al Señor, cambian sus vidas y luego Así los es. usa como instrumentos. Amén, amén. Gloria al Señor. Déjate usar por Dios, pero ven a Él, ven a Él de una manera honesta y sincera, diciéndole, Señor, cámbiame, transfórmame. Para ello puede ser útil en tu obra. Sí, amén. Dios necesita muchos obreros. Dios Así necesita es, muchos sí. obreros. Y si te conviertes en un buen predicador, gloria sea el Señor. Amén, amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, alabamos su santo nombre, Le adoramos, le bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por su bendita palabra. Honramos y glorificamos su Gracias, santo nombre. Padre. Gracias, Señor. Dándole gracias, Padre Santo, Ricardo por su amor, por su misericordia. Sí, Señor, gracias por su grande amor. Y su gracias, gracia, Señor, por todas las palabras que usted nos da para compartir. Sí, mi Cristo. Gracias, sí, Señor, Cristo. por usar a mi esposa, sí, mi por usarme a mí. Sí, y poder utilizar este medio sí, mi Cristo. y utilizar, sí, señor, señor, este equipo que tenemos aquí. Aquí sí, es simple, sencillo. Sí, Señor. Pero con él, Señor, estamos haciendo esto. Y Padre Santo Gracias Padre Santo Que cada personita, personita que vea Y comparte este video Dele una bendición especial Señor sí señor Dele una bendición especial Sí Cristo Toque sus vidas Señor Para que esta personita padre. se dé cuenta Que, hay un cambio, que usted señor. le ama un Le quiere cambio, Y por ello le bendice en sus vidas, padre. Y a ti te digo mi amada sí señor A ti te digo mi amado Recibe la bendición del Altísimo recibe, En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y sí, del Espíritu señor. Santo en el de Y a mi Dios sí, toda, honra, sí, toda, toda honra Toda gloria Y toda alabanza. Y, alabanza y si tienes algún problema, alguna necesidad en especial sí, Tienes falta sí, De la señor. salud recíbela. Oh, Cristo, Recibe tu salud doctor, Recibe tu no bendición en, mano de poder. en el en nombre de Cristo Jesús sí, señor. Aleluya en el nombre Amén de Jesús Amén de Amén. Gracias, Padre. Y por Amén. Por su bendita amén. palabra. Gracias, Señor. Alabado <susurra> sea, Señor. Glorificado bueno, sea su nombre. Pues. La, la hermana Eréndira, ¿ahí estuvo con nosotros? Eréndira. Sí. Dios te bendiga, Eréndira. Por Un abrazo. De, los lados de Chicago. Bendiciones por allá. para toda tu familia. Te amamos. Glorificado sea el Señor. Ok, pues Dios me les bendice. Un fuerte abrazo. Eh... No podemos decirles más que que Dios Así bendiga es. sus vidas. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gloria al Señor. Y que el Señor les use también a ustedes. Así para su honra, para su gloria y para su alabanza. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Y gracias. Les damos a todas las personitas que pues, ven nuestros videos y, y, y los, los escuchan, los pueden entender y los comparten. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente y bendiciones para todos sus amigos de siempre, Elida Madrigal y Rafael Así es. Bendiciones. Okay. Bendiciones. Estaba, este bendiga, estaba leyendo aquí lo que puso Eréndira. este eh, sí. Puso ahí un mensajito. Bueno. Eh, gracias. Es una Muy pastora que conocemos y eh, en alguna ocasión nos Gloria invitó a sí, no, aquí, aquí. Este, predicar en su iglesia. Amén, así es. Bueno, pues bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones.